hola me llamo carlos vaquero quiero agradecer la gran cantidad de comentarios generosos de parte de ustedes para mí es un verdadero placer compartirles mi experiencia y el conocimiento que he podido acumular luego de estar dedicado a la música por varias décadas este es un video único que muchos de ustedes amigos suscriptores estaban esperando Van ustedes a aprender a cambiarle los acordes a las canciones, especialmente para adaptar el tono de una canción a su propia voz. Amigos, una canción cualquiera la podemos tocar en do mayor o en re mayor, en mi mayor, también en fa o en sol, se puede en la, se puede en si mayor, pero también se puede en re bemol, en mi bemol, en sol bemol, en la bemol y hasta en si bemol mayor. ¿Cuál de todas esas tonalidades es la mejor para tocar una canción? ¿Qué tal esa interrogante? Miren, generalmente la tonalidad en que alguien toca o graba una canción depende de la tesitura de su voz. ¿Saben qué es eso? La tesitura es la distancia que hay entre la nota más baja y la más alta que podemos cantar cada uno de nosotros. A manera de ejemplo, yo puedo cantar de la siguiente manera. Un poquito, pero alcanzo a ese do. la nota más alta que yo puedo cantar es este Do. Y la nota más baja que yo puedo cantar es este otro Do, ¿sí ven? No es que yo suba mucho, por eso cada vez que canto Hey You de, o Yesterday de los Beatles me toca bajar los acordes porque Paul McCartney tiene una tesitura de voz muy alta y puede cantar con naturalidad notas que para mi voz son altísimas, tan altas que son encantables para mí. Esa es mi tesitura de voz, esta medida que acabo de tomarme para todos ustedes sin calentar y sin cantar muy lindo que digamos es la que utilizan los maestros de coro para clasificar las voces de los cantantes y así saber si están con un tenor o con un bajo o si el que está a su derecha es un barítono o si las chicas son sopranos o contraltos amigos las canciones que nos gustan a veces las podemos cantar en el tono en que fueron grabadas pero a veces no y ese asunto se complica aún más cuando hombres queremos cantar canciones que fueron grabadas por mujeres o al contrario, cuando las mujeres quieren cantar canciones que fueron grabadas por hombres. En casos así, nos toca transportar, nos toca llevarnos todos los acordes de la canción a un tono que nos sirva más, que nos quede mejor a la voz de cada uno de nosotros. No todas las personas cantan las canciones en los mismos tonos en forma natural. Unos suben mucho, otros bajan mucho, en fin... Este asunto es un asunto muy personal. Este video tiene por objeto enseñarles a cambiar los acordes de una canción para adaptarlos a la voz de cada uno de ustedes. Voy a dividir la explicación en dos partes. Primero les voy a enseñar cómo cambiarle los acordes a canciones sencillas, a canciones fáciles, de esas que tienen poquitos acordes. Y luego el plato fuerte de este video. Les voy a enseñar a cambiar con lujo de detalles los acordes de canciones complicadas, de esas canciones llenas de colores, de adornos. ¿Les parece si comenzamos? ¡Vamos! Para cambiarle los acordes a canciones sencillas, hay que tener el conocimiento claro de un tema que es súper sencillo. Las funciones armónicas. Tal vez muchos de ustedes llevan un buen tiempo haciendo uso de este recurso, pero no tenían ni idea de su nombre hagamos lo siguiente la escala de do mayor tiene 8 grados lo recuerdan? lo vimos en el video de escalas y armaduras pues bien, pongamos los 8 grados y los 8 nombres de la escala de do mayor bueno el primer grado de la escala de do mayor y de cualquier escala se llama tónica el cuarto grado se llama subdominante y el quinto se llama dominante en el caso de do mayor la tónica es do la subdominante es fa y la dominante es sol si dejamos de hablar de solo notas sueltas y nos dirigimos hacia el elemento acordes estos tres son los acordes más utilizados para tocar una canción en do mayor solamente vamos a hacer un pequeño cambio al quinto grado le vamos a poner la tensión del acorde 7, es decir, al quinto grado le vamos a poner el carácter de acorde 7, de acorde séptima, para generar la tensión que impulsa el acorde dominante 7 hacia el acorde de tónica, eso lo vimos en uno de los anteriores videos. En la práctica el asunto es así, en do mayor una enorme cantidad de canciones se toca con do mayor como tónica. Fa mayor como su subdominante y el acorde Sol 7 que es su dominante 7. Hagamos un ejemplo típico con un fragmento de Cielito Lindo y vamos a acompañar esta canción en Do mayor con nuestra guitarra. Si nos pidieran que transportáramos la canción un tono arriba, miren lo que habría que hacer. Ponemos la escala de RE mayor, ubicando sus componentes en los mismos 8 grados de la escala anterior, pero vamos a destacar solamente los tres acordes que ya vimos que tienen la mayoría de las canciones. Y miren lo que obtenemos. Ahora la tónica es RE, la subdominante es SOL, y la dominante 7 es LA7. ¿Sí si hacemos cielito lindo en Re mayor, estos deben ser los tres acordes con que se puede tocar. Hagamos la prueba. Subámosle ahora un tono a la canción, toquémosla en mi mayor, ponemos los elementos de la escala de mi y obtenemos lo siguiente, la tónica va a ser mi, la subdominante, la, la dominante 7, ayúdenme, sí, si 7, bien, muy bien, toquemos la canción ahora en mi mayor. ven lo fácil terminemos el cuadro que ya habíamos empezado cuando la tónica es fa la subdominante es es cuál la tónica es fa la subdominante es si bemol claro si se dieron cuenta de Mi a fa no subimos un tono sino medio tono veo que muchos de ustedes se alcanzaron a dar cuenta de este detalle excelente trabajo muy bien ¿Y la dominante 7? Muy bien, do 7. Muy, muy bien, los felicito. Si la canción la tenemos que hacer en sol mayor, la tónica es ahora sol. La subdominante es. ¿Cuál? Do mayor, muy bien. Y la dominante 7 es. Re 7, muy bien. Avancemos en nuestro cuadro. La tónica ahora es la. La subdominante es re, muy bien. Y la dominante 7, ¿cuál es? Mi 7. Creo que ustedes ya juegan con estos conceptos de manera clara. Es que es muy sencillo. Terminemos el cuadrito haciendo nuestra canción en Si sí mayor. La tónica, Si sí mayor. La subdominante, Mi, Mi mayor, bien. Y la dominante 7, piénsenlo con muchísimo cuidado. ¿Cuál es? La dominante 7 es... Fa sostenido 7 Toquemos la canción en si mayor usando los acordes que acabamos de deducir Cambiarle de acordes a canciones sencillas de esas que tienen dos o tres acordes es cosa súper fácil. El asunto se complica un poco cuando son canciones que ya no tienen solo tres acordes. Amigos, estamos llegando al punto central de esta capacitación. Vamos a cambiarle los acordes a canciones más complejas. Hagamos ahora otra canción, pensemos. Hagamos Yesterday. Esta es la lista original de los acordes que encontramos en la canción en su versión original. Le vamos a bajar medio tono a cada uno de ellos O sea que todas las veces que teníamos FA en la versión original Ahora lo vamos a reemplazar por MI mayor ¿Qué hicimos con este acorde? Díganme ustedes Sí, le bajamos medio tono Entonces, ¿qué le vamos a hacer a todos los demás acordes? Le vamos a bajar medio tono también Miren, FA mayor, ahora se nos vuelve MI mayor Bien, Mi menor 7 lo tenemos que reemplazar por Mi bemol menor 7 La 7 Cogemos La 7 Lo vamos a cambiar por Le bajamos medio tono La bemol 7 O Sol sostenido 7 también Re menor Lo tenemos que cambiar por Re bemol menor Do mayor se nos vuelve Si mayor Correcto Vamos súper Si bemol mayor se nos vuelve la mayor Sí, exactamente Sol mayor se nos vuelve fa sostenido mayor Muy bien Nos falta cambiar el la menor Si le bajamos medio tono a la menor llegamos a ¿A dónde? La bemol menor Al bajarle medio tono a sol llegamos a fa sostenido menor hay que tener mucho cuidado de no cambiarle el modo a un acorde cuando lo transportemos. Si transportamos un acorde mayor, debemos llegar a un acorde mayor. No vayamos a, a, a cambiar el modo porque acabamos, dañamos todo esto. Ese es el cuidado que tenemos que tener al cambiarle acordes a una canción. Si lo hacemos correctamente, nos va a sonar igual de bien que si lo hiciéramos con los acordes originales toquemos ahora la canción en mi mayor a quienes les queda un poco alto cantarla en la tonalidad original tocarla medio tono abajo les va a resultar muy cómodo Inténtenlo y me cuentan Tóquenla en mi mayor y sobre todo traten de cantarla es posible que a ustedes o a algunos de ustedes les siga quedando un poco alto porque Paul McCartney la grabó muy muy muy alto su voz eh, tremendamente prodigiosa le permitía cantar muy alto sin dificultad. Muchos no tenemos esa capacidad. Pruébenlo y me cuentan. Vamos. Y este Day en Mi Mayor. Ahora el turno es para ustedes, van a tocar Yesterday en RE mayor, si quieren pueden partir de la versión original y le bajan tres semitonos o pueden partir de la versión en MI y le bajan solamente un tono, el resultado tiene que ser el mismo. Comiencen por hacer la lista de los acordes en cualquiera de las dos versiones y empiecen a hacer su transporte, si quieren pongan pausa al video y nos vemos en un momento buena suerte bueno esto debió ser lo que hallaron de la versión original encontramos que la tónica o sea fa mayor la tenemos que convertir en re mayor para lograrlo tenemos que bajar el acorde fa ¿cuántos semitonos? 3 exactamente 3 entonces donde dice fa vamos a poner siempre re re mayor mi menor 7, si le bajamos 3 semitonos a mi menor 7 llegamos a do sostenido menor 7. Todo hay que ponerlo completo o dañamos el resultado. El nombre suena terrible, pero no se asusten. Acordes como ese son muy fáciles de hacer. Sigamos. La 7 se nos vuelve fa sostenido 7, muy bien. Re menor lo convertimos en si menor, ¿correcto? Do mayor lo cambiamos por 1 2 y 3 la mayor. Sol mayor, a donde llegamos con sol a mi mayor, ¿correcto? Si vemos el mayor se nos convierte en sol mayor, bien, la menor. ¿Qué ponemos ahí? La menor. Un pam pam pam pam. Fa sostenido menor. Sol menor se nos convierte en mi menor y creo que esos son todos los acordes ahora toquémosla y escuchen, disfruten del resultado si alguno de los acordes no suena bien es por dos posibles errores uno, involuntariamente le bajamos más o menos de lo que debimos haberle bajado al comenzar el transporte y dos sin darnos cuenta le cambiamos el modo y eso es fatal se daña la calidad del trabajo un menor se nos tiene que volver menor al hacer el transporte. Un acorde 7 se nos tiene que volver 7. Disfrutemos de esto y toquémosla y cantemos la canción en re mayor. A ver cómo les queda. Muy bien, vamos a terminar esta práctica subiendo, Subámosle la tonalidad original, eh, partiendo del fa mayor y vámonos para la mayor. ¿Qué tal que a algunos de ustedes les funcione más la mayor que otras eh, posibilidades? ¿Qué tal? ¿Que le convenga más a su voz? Bueno, los dejo entonces haciendo la labor, pongan pausa al video y nos encontramos aquí en unos minutos. Vamos de fa mayor a la mayor. Perfecto. Vamos ahora a hacerlo juntos y comparamos con lo que ustedes encontraron Estos son los acordes de la canción en la tonalidad original Como lo que queremos ahora es llevarla de Fa mayor a La mayor Tomemos la medida ¿Cuántos semitonos hay que subirle a Fa para que llegue a La? ¿Cuántos? Cuatro exactamente Le subimos cuatro semitonos a Fa y del mismo modo le tenemos que subir cuatro semitonos a todos los demás acordes. Miremoslo uno por uno. Fa mayor se nos vuelve la. Eso lo establecimos desde el principio. Sigamos entonces. Mi menor 7. Le subimos cuatro semitonos y llegamos a Sol sostenido menor 7. Muy bien. Ahora, la 7 lo cambiamos por Do sostenido 7. Re menor, le subimos 4, llegamos a Fa sostenido menor, perfecto. Do mayor se nos convierte en... 4, Mi mayor, muy bien. Si bemol mayor, se nos vuelve Re mayor. Vamos a poner eso aquí, bien. Sol mayor, ¿qué hacemos con Sol mayor? Se nos vuelve Si mayor, bien. La menor se nos vuelve un... Do sostenido menor, Sol menor lo cambiamos por Si menor y creo que hemos terminado. Escuchemos el resultado y verifiquemos que nos haya quedado bien. Esto es lo que tenemos que hacer para cambiarle los acordes a una canción más compleja. Como muchas de las cosas que han aprendido en este canal, lo que hay que hacer es desplazar la canción, los acordes, la melodía, todos los elementos a través de... ¿se acuerdan de qué? de la escala cromática. El primer paso que tenemos que dar es determinar todos los acordes de la versión original. En eso tienen que hacer un excelente trabajo Para que se les quede pareciendo a la versión original Si lo que vamos a hacer es cantar la canción Tenemos que hallar la tonalidad que más le favorezca a nuestra propia voz A nuestra tesitura, al conjunto de notas que cada uno de nosotros puede cantar A veces habrá que subirle la tonalidad, otras veces habrá que bajarla Una vez determinada cuál es la tonalidad para que nos quede mejor la canción, tenemos que tomar la medida. Tenemos que medir cuántos semitonos le vamos a subir o a bajar a la canción para que cuando la cantemos se nos oiga mejor. Determinada esa distancia nos toca ir moviendo todos los acordes según la medida que hayamos encontrado. La prueba final será tocar y cantar la canción en la tonalidad nueva. Lo más seguro es que si hemos hecho bien todas las cosas que hay que hacer, vamos a poder disfrutar de una canción que antes no la podíamos cantar y que ahora tenemos la canción al alcance de nuestras manos en una tonalidad que se adapta más a nuestra voz. Bueno amigos, les voy a dejar un reto para que lo resuelvan ya mismo. Se trata de una canción con poquiticos acordes, se trata del, del tema de La Pandera Rosa de Henry Mancini. No tiene acordes fácilmente deducibles, pero con el método que les enseñé van a poder transportarla sin dificultad alguna. Escuchen un fragmento de la canción con el cifrado que le corresponde. Inténtenlo tocar con su instrumento favorito, en la tonalidad original. Bueno, ahora les voy a pedir que la transporten, les voy a pedir que la bajemos a re menor Es todo, ustedes se encargan de hacer todo lo necesario para que la canción les resulte en tonalidad de re menor Nos vemos en ratico. Bueno, ¿cómo les fue? No es una canción con muchos acordes, pero los pocos que tiene están muy bien colocados y equivocarse en el transporte de los acordes va a dañar terriblemente el resultado. Hagamos juntos la corrección de lo que hicieron. Estos son los acordes de la canción. Del mi menor original la tenemos que llevar a re menor, es decir, estamos bajando la canción. ¿Cuánto? Exactamente un tono. Entonces le tenemos que bajar un tono a todos los demás acordes. Comencemos. Mi menor se nos vuelve ahora re menor. Do siete se nos vuelve si bemol 7. Fa 7 lo tenemos que reemplazar por mi bemol 7. Eso es todo. Escuchemos el resultado. vamos a hacer ahora el mismo fragmento transportándolo de Re menor a la tonalidad de La menor eso ya es más distante háganlo ustedes y luego comparamos resultados buena suerte bueno, ¿cómo estuvo eso? miremos cómo quedó esto acorde por acorde podemos partir de la versión que acabamos de hacer en Re menor y ahora nos preguntamos ¿cuántos movimientos en la escala cromática tenemos que dar para ir desde re hasta la 5 semitonos hacia abajo si le bajamos 5 semitonos a re llegamos a la que es lo que nos estamos proponiendo bajémosle entonces 5 semitonos a todos los acordes de la canción re menor le bajamos 5 y llegamos a la menor es el reto propuesto entonces sigamos si bemol 7 le quitamos 5 semitonos llegamos a fa 7 bien mi bemol 7 se nos convierte en si bemol 7 estos son los acordes de la canción de la pantera rosa tocándola en la menor <música> Bueno amigos, esto es todo Practiquen muchísimo Encuentren los acordes nuevos de cualquier canción Simplemente moviéndose hacia la derecha o hacia la izquierda en la escala cromática Se van a divertir muchísimo cambiando la tonalidad de una canción Utilizando los acordes precisos Guardando las relaciones matemáticas que hay entre todos los acordes que intervienen Recuerden que nuestros suscriptores tienen el privilegio de resolver sus dudas a través de asesoría directa conmigo por WhatsApp. Espero gustosos sus preguntas y podemos encontrarnos en chat escrito o en chat de video también para que pueda hacerles una muy buena explicación sobre lo que ustedes tengan en duda en determinado momento. No se olviden de darle me gusta, suscribirse al canal y dar clic en la campana para recibir notificación especial cuando subamos material nuevo para todos ustedes. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.